Vamos a hablar de límites del, del tipo infinito menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a, a hacer es el siguiente ejercicio. Bien, ahí tengo un límite para resolver que es la diferencia de dos raíces. Entonces, bueno, sabemos que las raíces no se pueden sumar ni restar porque se puede operar directamente si tienen multiplicación o división entre ellas. Pero con las sumas restantes. Entonces, cuando x tiende a infinito, el cociente, o sea, lo que es el resultado de las dos raíces, es infinito. Y tengo una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Aquí no puedo aplicar lo de el dividir por la x de mayor grado porque no tengo fracciones. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esa fracción aplicando la siguiente propiedad. Se llama la propiedad del conjugado. Y dice que si, bueno, que si tengo. Eh, la diferencia de dos raíces pues lo que hago es multiplicar por uno que en vez de uno pues lo voy a tomar de la forma en que a mí me convenga que es esta forma es el conjugado es decir, lo mismo que tengo pero cambiando el signo central por un más si tuviera un más y tuviera problemas pues pondría menos entonces eh, en el numerador yo lo que tengo es suma por diferencia eso es diferencia de cuadrado y aprovecho de que con el cuadrado se me va a ir esa raíz y voy a tener pues a menos b entonces si la x tiende a infinito pues vamos a ver qué comportamiento tiene lo único que abajo ya tendré infinito más infinito y eso eh, ya pues no habrá indeterminación es decir, infinito más infinito si es infinito entonces ¿cómo aplicamos este ejercicio? pues ponemos nuestro límite multiplicamos y dividimos por el conjugado de lo que tengo en las raíces y eh, ahora lo que tengo que hacer es multiplicar arriba, suma por diferencia sería diferencia de cuadrado es decir, lo que hay en una raíz menos lo que hay en la otra teniendo en cuenta eh, que la, el signo menos del centro eh, debe actuar sobre todo el bloque de la segunda raíz todo lo que es el radicando de la segunda raíz entonces eso que está marcado lo puedo operar Quito paréntesis, 1, eh, las x cuadrados y los números, y tengo este límite. Y este límite sí es de la forma infinito sobre infinito. Entonces tendría que dividir por la x de mayor grado, pues luego vamos a ver qué grados tengo. Entonces arriba tengo un polinomio de grado 2. Y abajo tengo raíces de polinomios. Entonces, dentro de cada dentro de cada raíz, el coeficiente director es el de grado 2. Como estoy dentro de la raíz, pues eso es equivalente a dividir la potencia por 2. Luego eso es de grado 1 y de grado 1. Luego la x de mayor grado en todo el cociente es la x de grado 2. Eso significa que deberé multiplicar o dividir en este caso cada término por 1 partido por x cuadrado. Entonces tengo esto de aquí. Arriba no hay ningún problema y abajo, acuérdate que para poder meter la x dentro de la raíz debo elevarla al cuadrado. Y tengo esto de aquí. Ya esto está simplificadito. Es decir, menos x cuadrado entre x cuadrado da menos 1. 2 entre x cuadrado, pues eso mismo. Y luego abajo tengo la raíz de x cuadrado entre x a la cuarta, que sería 1 partido de x cuadrado, si simplifico. Y más 5 partido por x a la cuarta. Y la otra raíz, pues es algo análogo. Y ahora ya, pues puedo, debo evaluar. <coughs> ya cuando la x tiene un valor muy, muy alto. Pues allí donde haya x en el denominador tendré que el resultado del cociente parcial es 0. Entonces el único número que no se me va es el menos 1, el resto se convierte todo en 0. Y ahora ya hago la cuenta final. Menos 1 más 0 es menos 1. Entre 0, pues recuerda, no, es, no estamos dividiendo por 0 sino por algo muy próximo a 0. Y eso da menos infinito. Luego el resultado de este límite es menos infinito. Y hasta aquí llegamos.